Amor divina, yo creo, yo creo que se dañó el teclado. Buenas, hoy estamos aquí en el programa arreglando controladores. Se me dañó y necesito paso a paso arreglarlo. Desbaratémoslo. Paso 1: Después de desbaratarlo, lo vamos a armar. Cada elemento se puso en su lugar. Se confirmó que estuviera quedado bien porque. Prendió. Me esperé al otro día para hacer las pruebas en el computador. No funciona esta mierda. No suenan los tetas. En los que sí, y otros que no. ¿Ya sirve? No. Estoy haciendo un video para mostrar que cuando no funciona esta mierda... Recapacitando okay. en lo sucedido, me acordé de un colega y amigo con un problema parecido. Yo creo que lo que estamos analizando es el, el fallo que ha tenido uh -huh. en la zona 6608. 6608, vaya zona, qué recuerdos. No muy lejos de acá compré mi primer 6608 y en ese entonces venimos con uno, con un amigo y las colas eh, se hacían desde acá, daban la vuelta, seguían derecho. Vamos a ver desde dónde comenzaban las colas. Desde aquí, desde donde estábamos, todo esto, todo esto, todo esto, cruzaba la calle iba hasta allá al fondo. Compramos dos 6608 y duramos 4 horas. Aquí nos despedimos, yo ir para allí, yo voy para allá. Vamos a ver mi 6608, a qué lo instalé, desinstalarlo, desbaratarlo y montarlo en el controlador. Preste atención, con mucho cuidado desbaraté el dispositivo que alojaba el 6608. Una tarea que por su complejidad no fue fácil. Sentía mucha presión estrés cada pieza en su respectivo lugar pero con un grado mayor de exactitud y control. Cualquier error significaba el final para esta reparación. El 6608, que soldé debajo del procesador de mi computador, era la pieza que repararía mi controlador y desenredaría de este embrollo. Bueno, aquí vemos el 6608. Es una pieza magnífica. Aquí yo le abrí un huequito para que vieran lo que trae por dentro. Listo. El segundo paso, armar el computador que alojaba el 6608 y dejarlo igual como estaba antes. Ahora desbaratamos el controlador, pero no iba a pasar por el mismo estrés e incomodidad cuando destapé el computador. Es por eso que tomé mi camino y decidí cambiar algunas piezas del controlador original. A ver qué pasaba. Bueno, ya todo puesto en su lugar y con este nuevo diseño. Y vamos a hacer la prueba de que encendiese. Y sí, prende. Funcionan los botones. Ahora pongámoslo en el computador. Sí. El computador entiende que este controlador es un controlador bien armado y lo reconoce. Aquí vemos la foto. Es muy parecido al de nosotros. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme en esta aventura del arreglo del controlador. Espero que les hubiera funcionado también a ustedes y haberles ayudado. Suerte.